Mirko le dio un duro e impensado revés a Jorge Lanata, todo vuelve. Como es sabido, Mirko, el hijo de Marley, es toda una celebridad en el mundo del espectáculo argentino. Y es justamente contra eso que Jorge Lanata cargó hace algunas semanas en una columna de opinión. Hoy, en su vuelta a la televisión con periodismo para todos, la dupla del padre y el bebé que viajan por el mundo le dieron un duro revés. Y en las redes sociales se burlaron de él. Jorge Lanata regresó este domingo por la noche con Pepeta a la pantalla del 13. En la primera emisión de 2018 de su programa, se burló de Mirko y de Marley. Y el chiste no le salió para nada bien. En las redes sociales no tardaron en aparecer las feroces burlas por su sentido del humor. Que a muchos no le hizo la más mínima gracia. En el programa presentó a Carlitos, un supuesto hijo. Me va a acompañar a partir de hoy a viajar por el mundo, señaló, parodiando a Marley. En Instagram tenés nada más que 200 mil seguidores y el otro tiene más de un millón, SOS medio boludo, le recriminó la nata. ¡Largamos por la base Marambio, que tengo un canje de camperas!. De ahí, nos vamos a Tailandia con Suari te doy puré de hormigas y rompemos Instagram, ironizó después. Los chistes de la nata no causaron el efecto esperado y lo destrozaron en las redes sociales. Pero no solo eso, Mirko y Marley le ganaron en audiencia, ya que el periodista no logró pasar los 13.5 de rating, mientras que la dupla de padre e hijo superaron los 15 puntos con comodidad. Además, en las redes se ganaron todos los elogios, a diferencia del fundador de Página 12. La nata se burló de Marley por Mirko. El pibe diciendo papá en primer plano le está ganando, festejó una no usuaria. Todo vuelve, resumió otra. De cuarto lo de la nata, burlándose de Mirko. Con los niños no, Gordo Gil. Con burla y todo no pudiste, lo cuestionó, furioso. Un usuario en la red social en donde tanto Mirko como la nata fueron tt.